Escala preparada. Según... Amun. ¿Sí? No, ¡Ah! No, no es que te das, que no pero tú estás ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿No? no, Pero yo te un poco de China, pero ahora... Sí, es que ahora... La es que si no No, no, no, no, no, no, vale. Tú estás aquí, a ver. vale te Igual, por por Raúl Ojalá de atrás por favor? Mariana, vale, vale, Ana. Vale, Ana. Vale, Ana. Vale, ahora sí que la motelás que está Vale, hasta el la marca. la a la va a tener que que te algo y te quedes ahí. Te quedes ahí. Te, te, te quedes ahí, ¿vale? Moisés, ¿te falta una más? Ya, ya. Te tengo Vale. Y. Vale, emplea, salva. Emplea. Morden. Morden. Sí, sí. no. es la primera vez que <risa>